Bueno, eh, me presento al primero. Yo soy Claudia, trabajo en los Centros Juveniles eh, de Madrid, que pertenecen eh, al Ayuntamiento. Trabajamos eh, con gente joven. Y en función de un poco de la Semana del Orgullo, eh, llevamos ya varios años realizando un proyecto que se llama Todo Color, que bueno, es una red con distintas entidades del movimiento LGTBI. Y este año pues, bueno, habíamos planteado, como tenemos que estar así en la modalidad eh, online, eh, pues una serie de encuentros y de mesas eh, redondas para tratar eh, los distintos eh, temas bueno, que van representando eh, a todo el colectivo en su diversidad LGTBI. ¿no? Entonces, esta mesa va a ser sobre la bisexualidad eh, y, bueno, y daros las gracias eh, por participar y, y por querer estar aquí en la mesa hoy y dar vuestra opinión. Y os voy a dejar eh, con Alicia, que va a ser la organizadora de la mesa. Yo estaré un poco aquí presente por si hay alguna cosilla técnica o tal, un poco es pendiente mm. del chat. Y, y os dejo que debatáis. Así que paso gracias, el no. Nada. Eh, paso a la voz ahí a Alicia. Vale, bueno, pues muchas gracias a todas, la verdad, por venir. Y bueno, en plan, un poco para que pongamos un poco el nombre a las personas que estamos. Pero, bueno, eh, Rocío, que nos hablas desde el otro charco. El Paraguay. <ríe> eh, Sara y Silvia, que son del bloque bueno, eh, bisexuales combativas. Y luego están Sally y Elliot, que pertenecen a Vibrecha. bueno y yo misma a Vibretza. Y bueno, en plan, creo que va a ser muy interesante también que como de, de distintos colectivos también veamos la lucha bisexual, como compartir ideas, y aunque, Rocío, tú no estés en un colectivo como también se ve desde allí. o no aquí. o sea, aquí no existe colectivo, entonces. Pues, pues mira, genial. Y bueno, en plan, me gustaría iniciar un poco qué, qué es la bisexualidad como definición general que creemos que, o sea, como partir de esto es muy, muy importante, porque como que hay un montón de dudas en torno a la definición, qué es, pero eso qué significa, ¿no? Siempre como que hay dudas desde de, de el exterior. Y bueno, eh, por encontrar una de definición me he ido como a una página, o sea, de un, de un colectivo LGTB institucional, pero me pareció que está bastante bien definido, ¿no? Que nos comenta, la bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. Entonces, bueno, eh, primero, eso, que lancemos un poco a la pregunta, plan, que es, desde el momento, que era para vosotros la bisexualidad? Y una vez, ya que os reconocisteis como bisexual, coincidía con lo mismo que pensabais al principio. ¿Quién quiere hablar? Pues si queréis, empiezo yo misma. Que bueno. creo que esa es eh, la definición de Kogan, que me suena, porque sí. además estoy haciendo un estudio de bifobia, entonces me tengo estas cosas leídas muy recientemente, que además está basada en la de Robin Knox, la bueno, nuestra mamá, básicamente. Y no, la verdad es que yo en un primer momento, hace mucho, mucho tiempo, creo que caí respecto a la existencia de la bisexualidad y demás, un poco en lo que caemos a menudo cuando vemos este término por primera vez. Y es que es un término binarista, que habla en términos de hombres y mujeres... Luego ya lees un poco más y descubres que no, que eso es una falacia etimológica y que de toda la vida la bisexualidad ha incluido a las personas no binarias desde un primer momento, de hecho hay un color en nuestra bandera que es el violeta, que representa la atracción hacia todo el espectro del género y que no es para nada así. Yo no sé exactamente, bueno eso para empezar yo, si queréis hablar de definiciones, pero no sé si queréis hablar desde el primer momento ya en el que os empezáis a identificar como personas bisexuales o más adelante. Me da igual, lo digo por si queréis añadir algo a esto. ¿Alguien quiere hablar? Realmente siempre la importancia de remarcar que abarca todos los géneros desde hace décadas porque sigue siendo como un debate súper abierto eh, que se nos tacha a veces, ¿no? Pues hasta de de transfoas, que es como, a ver, nunca ha sido así. Siempre han sido luchas muy juntas, no hemos tenido como esa división con, con todo el colectivo trans y por tanto hay nuevas definiciones que se han intentado aportar desde fuera pero que no representan nuestra realidad. que no, Nunca hemos visto a la gente como hombres, mujeres, sino que hemos visto personas y ya está. Genial. Vosotras, el resto, queréis... A nivel teórico, no. O sea, creo que está muy claro. Y desde esa pregunta que lanzaba, en plan, el momento que empezáis, como eso, a bueno, notar, no sé cómo llevar expresarlo, pero empezáis, como, a daros cuenta de que la bisexualidad os sea, vais reconociendo en esa orientación y sí que luego finalmente, ya a lo mejor teorizando con grupos o con espacios, se, se asemeja a ese inicio de, de, de, o sea, de ruptura de la heterosexualidad con la bisexualidad. O sea, mi caso particular fue muy curioso porque yo me, me di cuenta, digamos, de que era bisexual eh, a los 15 años más o menos en el colegio, porque me empezó a traer una, una compañera y mi proceso fue este. Ay, me gusta mi compañera, seré lesbiana, seré lesbiana. Estuve dos semanas diciendo, pues yo creo que sí, soy lesbiana. Luego me empezó a gustar un chico y dije, ah, no, mira, soy heterosexual. Y ya está. Y ya no me lo cuestioné más porque para mí no existía. O sea. Para mi realidad, no existía. No me preocupaba en exceso ser lesbiana o no serlo, pero como no me encontraba en ningún sitio, no me lo cuestionaba. Hasta que ya con el tiempo, y seguía sin ponerle etiqueta, iba pasando años, años, hasta que no me quedé otra que decir, vale, sí. O sea, creo que estoy bisexual. Pero incluso etiquetándome yo como bisexual, eh, el resto de la humanidad soy lesbiana y punto. o sea No, no, no hay debate. Incluso amigas lesbianas, o sea, amigas bisexuales, antes de, de asumir que son bisexuales, igual, tú eres lesbiana, tú eres lesbiana, así que aunque yo personalmente no, no tuviera un proceso en el que me, me autoetiquetaba como lesbiana, eh, siempre he sabido que soy bisexual, pero sin saberlo realmente, porque no existía. Esa es, esa es mi experiencia. Sí, a mí me ha una cosa bastante parecida. Como que yo también, con 16 años, me sentía atraída por una chica y estuve saliendo con ella y tal. Y como que a la vez me sentía un poco rara porque era, o sea, bueno. Claro, yo y la gente me identificaba como lesbiana. Entonces yo eh, decía, pero es que también me atraen los tíos. Entonces me rayaba mucho porque decía, es que no quiero como solo cerrarme, sabes, como a, a una parte, sino que no sé. Entonces no sabía realmente, eh, porque la verdad que no, no sabía realmente qué era lo que me pasaba, por así decirlo. Y luego ya pues empecé a pensar y dije, pues es que entonces esto es bisexualidad, ¿sabes? Pero no entendía, así que sí. Creo que es una experiencia súper común lo que señaláis. A mí me pasó algo parecido, pero un poco más tarde. Creo que esa es otra cosa que nos pasa mucho a las personas vi que como... Por un lado, en el caso de yo que soy chica, eh, mi atracción hacia los hombres estaba validada socialmente, súper reforzada por todos lados, pues hay momentos en los que no te cuestionas algo más allá de ser heterosexual, sino que a veces admiras a personas o son muy cercanas a ti, tienes una relación especial. Luego ya más adelante, sobre los 17-18, salí con una chica e inmediatamente todo el mundo se ha cambiado de aceras, lesbianas, boyera, tal, y era como... No me ofendía que me tachasen de eso, pero era como, me siento muy manipulada, me siento negada, siento que estás reescribiendo mi historia y hablando en mi nombre y diciendo quién soy. O sea, como, ¿qué pasa? Que todo lo demás ha sido un sueño, una paranoia, he inventado todas estas relaciones y ¿qué derecho tienes tú de explicarme a mí qué es lo que siento yo? Yo en mi caso, ¿se me escucha bien? Sí. sí. Vale, guay. Eh, yo en mi caso me identifico bastante con la experiencia que habéis comentado eh, y me identificaba hacia los 16 años por ahí, me empecé a identificar como lesbiana y me consideraba una chica todavía. Soy un chico trans pero por entonces me consideraba chica y creo que genuinamente solamente me sentía atraído por, por las chicas. Y no fue hasta unos años más tarde cuando me di cuenta de que era un chico que, que al, al entenderme como un chico que le podían llegar a atraer los chicos, eh, entonces sí que me di cuenta de Ala, pues a lo mejor soy bisexual. Yo creo que fue, fue eso. Eh, y aparte que quizá en mi experiencia mmm, no me atraen de la misma manera los chicos que las chicas. No sé cómo explicarlo, pero me parecen dos tipos de atracción distintos que me siguen atrayendo los dos, quizá por igual, mismo grado y tal, pero, pero es diferente. Creo que también eso es otra cosa que nos hace como cuestionarnos muchas cosas, que es que es así, que incluso de una relación a otra la atracción que puedes sentir es completamente distinta, siendo el mismo género no, y que a veces esa atracción es distinta dependiendo del género, porque para mí la construcción de una persona, su género también es muy importante, o sea, por el tipo de experiencias que has tenido quién eres, etcétera. Entonces creo que eso es otra cosa que también como que refuerza mucha mi fobia interiorizada y el cuestionarte qué es esto, cuál es mi armario, porque que te lleva a cuestionarte más, ¿no? Como de válida eres, como de aceptable es esto, porque a veces la atracción que sientes hacia distintos géneros es distinta o incluso puede cambiar a lo largo del tiempo, o sea, puedes tener momentos en los que te pilles solamente por chicas o solamente por chicos, pero bueno, sigues siendo bisexual al fin y al cabo. Mm. Sí, además, eso es una de las cosas que me parecen eh, muy peligrosas en el sentido dentro de, de, de lo que es la bisexualidad, porque parece que tiene que haber como un criterio de qué es ser bisexual, en el sentido de, yo eh, estamos intentando eh, armar aquí con, con varias personas un colectivo, porque aquí no existe, eh, y es muy curioso porque invitaba a muchas compañeras, ¿no? Y muchas me, la, la respuesta era... Eh, no, es que ves que yo no soy tan bisexual. No, es que ves que yo soy mala bisexual. Claro, y cuando empiezas a escucharle y a escucharle, dices, es que en serio la gente tiene esa consideración, ¿no? De, de con cuántos chicos he estado, con cuántas chicas, qué debería ser, cuántas parejas, qué relaciones afectivas. O sea, entra todo un tema que, que muchas veces, incluso nosotras fomentamos desde dentro, ¿no? Entonces, me parecería un debate también muy interesante. Bye. Es como que constantemente están ayudándonos a, a hacernos cuestionar la que es nuestra orientación porque siempre ten, tendemos a pensar en que en estos porcentajes no en plan de tiene que estar equiparado y yo sí que conozco a muchas chicas que es como no soy heterosexual pero claro cómo voy a definir como bisexual si no he tenido experiencias con otras chicas y es como bueno a un niño de cinco años que le dicen te gustan las niñas no le cuestiona a nadie su orientación entonces en este caso lo mismo sí, total. Que parece que como persona bisexual es la única orientación sexual en la que tienes que ir actualizando el currículum o algo así, que es como, mira aquí en mi carnet por puntos de persona bisexual he estado con tantas chicas, tantos chitos, tantas chiques y si no, nada, es que no eres bisexual, es como, en una relación ahora imagínate con una chica y en dos años ¿qué pasa? ¿ya se ha caducado y de repente soy bollera? Pues no, no funciona así. Soy quien soy, no soy mis experiencias o quien esté en ese momento. Y cuando estoy soltera, ¿qué pasa? Pues más de lo mismo, ¿sabes? siempre soy yo. Totalmente. Esta pregunta la he metido un poco desde el inicio porque creo que es una buena forma de romper el hielo. O sea, también, como hay, hay, hay, al final acaba a hacer lucha también LGTB, está bien mucho desde nuestras experiencias, que al final acaba por, por eso estamos. Pero de hecho, porque cuando yo era más jovencita, eh, yo me topé con este término así como. O sea, como lo la hagáis, las lesbianas existen, pero ¿qué, qué es la bisexualidad? ¿no? Y yo como lo, lo oí como, bueno, esta gente que se lía con todo el mundo, ¿no? Y, y luego, de, de, con esa, aparte de esa bifobia, eh, bueno, y, y como se nos eh, señala, aparte de eso, como que luego, como cuando entré a la facultad, era como, bueno, pero los chicos y las chicas, ¿sabes? Y era como que solo se reducía ese binarismo como eh, señalaba Silvia, entonces... Como que, al fin y al cabo, para mí, en ese sentido, sí que ha ido cambiando de definición. Lo primero, porque tuve que ir a una definición, a lo mejor, pues a lo mejor de Kogan o, o de otras páginas, para poder entender que es, que las bisexualidades no son hombres y mujeres, que esa es un amplio más abanico donde caben otras personas y que el mundo reduce a lo mismo, por este sistema binarista. ¿Queréis añadir algo? Bueno, que luego está el tema como de la pansexualidad. Y lo de bi más, que realmente, a ver, es que no sé cómo explicarlo, pero creo que la definición de la bisexualidad eh, es lo mismo que la definición de realmente como esas otras sexualidades, es decir, porque entonces como que no sé por qué se tiende como a eso o sea eso mismo, no de decir que la bisexualidad, porque lleva implícito en el nombre bi, se limita a, a una cosa eh, cisgénero, ¿no? cuando no es así y luego pues luego se crea el término este de lo de bimas o pansexualidad, cuando es que yo vamos, no sé, considero que es, es lo mismo, ¿no? O sea, que no sé, pero y que no sé, qué pensáis respecto a esto porque yo a veces tengo como mucho lío con esto, pero es que luego es todo lo mismo, entonces. <risa> uh -huh. ¿Ya te habéis abrimelón o no, no? A mí no me importa, era por si quería hablar otro antes, pero si no me lanzo yo. Que, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Carolina, o sea, empatizo con bastantes cosas de las que estás diciendo, pero creo que reflexionando a lo largo del tiempo, también al fin y al cabo, o sea, bueno, supuestamente la diferencia que hay entre pansexualidad y bisexualidad es que las personas pansexuales les atraen las personas independientemente del género, mientras que a las personas bisexuales el género sí es un factor relevante. Es decir, una persona pansexual no podía decir, pues últimamente me atraen mogollón las chicas, porque estas cosas no existen, no existe la atracción a través del género, por lo tanto no puedes tener fases, por decirlo de alguna manera, no te pueden atraer más unas personas que otras, porque es independientemente de. Y entonces yo entiendo que hay peña, por ejemplo, a género, que se identifica fuera del género, que para ellas es una etiqueta mucho más liberadora la pansexualidad. Pero también hay peña no binaria, de mil maneras que se autoetiqueta como persona bi. Pero puedo entender el porqué detrás de la pansexualidad. Y luego también creo que a fin de cuentas nuestras luchas son muy muy iguales, o sea que se solapan en un 95%. Y ese pequeño matiz creo que no debería ser como la cuestión de dividirnos. Realmente sí, sí que somos dos comunidades distintas, somos comunidades hermanas casi gemelas, y creo que lo importante es que unamos fuerzas para combatir juntas contra el monosexismo. O sea, puedo entender desde dónde viene el yo necesito esta etiqueta, siempre y cuando no esté basada en una definición que cambia la nuestra, que implique que la nuestra es transfoba que hable de, en nuestro nombre, que hable de que nosotras somos binaristas, yo acepto que la gente se identifique como quiera y creo que este debate está súper quemado como para perder fuerzas y energías, que hay que hablarlo también, pero no como en exceso en comparación a todo lo que sucede a nivel bifobia y monosexismo que nos a las personas bisexuales. Y creo que es muchísimo más importante tejer alianzas que perdernos en un debate que a veces es más, no sé, semántico, gramatical que real de diferencias de luchas. Pues, ¿queréis decir algo más o vamos a la siguiente pregunta? Lo que queráis. queráis. Bueno, pues si queréis, con esto que lo he dejado muy insinuble, sí, pasamos a la siguiente pregunta. Y es, bueno, la segunda pregunta me parece también interesante incluirla, pues, ¿qué diferencias puede haber entre una mujer bisexual y un hombre bisexual? ¿Y por qué parece ser como que en la bisexualidad se reconocen más mujeres en la bisexualidad que hombres? ¿Por qué conocemos a menos hombres bisexuales? Es pues cierto que yo creo que depende también de a lo mejor de la ciudad en la que te encuentres y del, del tipo Total. de activismo que esté organizado, porque sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, las asociaciones que estamos trabajando, eh, principalmente la bisexualidad, pues estamos compuestas por mujeres, principalmente. Eh, no sé hasta qué punto a lo mejor hay chicos que eh, quisieran formar parte de estos círculos, pero no acaban de dar el paso, porque obviamente algún chico conocemos, es cierto que son menos, pero también creo que porque se sienten muy cuestionados, bueno, los mismos términos que nosotras en cuanto a realmente eres gay, pero no te atreves a decirlo, o, o simplemente pues, es una fase y todos estos estereotipos que estamos acostumbradas a oír. Sí. Mm, yo quería, o sea, a mí también como que me resuena un poco también el hecho de que o sea, a ver, obviamente nosotras vivimos la bifuria, ¿no? De y lesbianas y todo eso, pero también creo como que dentro de esa comunidad gay que tachan a los hombres bisexuales, que son tremendos maricones, por ejemplo, creo que como con ellos el patriarcado, o sea, como que su forma de relacionarse entre hombres es muy distinta a nosotras. Nosotras cuando nos relacionamos entre nosotras, intentamos liberarnos de ese patriarcado, de, de esas formas que, son, que nos han atado tanto, entonces queremos que nuestras relaciones un poco más liberadoras y creo que entre ellos como que sigue habiendo rocen más fuertes y más etiquetas. No sé si es la sensación que yo percibo por he hablado con hombres bis y case, que creo como que tienen más etiquetas entre ellos y como que creo que entre nuestros espacios vivolleros son más liberadores. No lo sé. Yo creo que también por otro lado, o sea, me parece muy interesante la reflexión que acabas de decir, eh, Alicia. O sea, creo que desde luego que eso juega un papel bastante central en que no tantos hombres se salgan del armario como personas bisexuales. Creo que también hay mucha tendencia a homo homogeneizar a todos los hombres que sienten atracción por hombres. Por esto de que a veces, incluso dentro de la comunidad LGBTIA+, eh, creamos nuevas normas, como una homonorma sustituyendo a la heteronorma, y eso tampoco es una solución a nada. Que puede suceder incluso dentro de la comunidad bi, de una binorma de... Un activismo de según qué manera y lo que se salga de este discurso de estas líneas no es aceptado. Pero creo que en concreto los hombres, como que está mucho más validado socialmente el identificarse como marica que como hombre vi, porque creo que. Una de las cosas que, nos, que se nos dice a las personas bisexuales es que las mujeres bisexuales realmente eh, somos mujeres hetero que nos identificamos como bi para llamar la atención y a los hombres bisexuales, eso que son maricas, que nos atreven a salir del armario, básicamente. Entonces yo creo que es mucho eso, porque lo que más se valida socialmente es el amor hacia los hombres, siempre, independientemente del contexto. Entonces, una persona un hombre en este caso que siente atracción hacia hombres es que tiene que ser marica. Siempre, como, y a eso me refiero un poco con la homonorma en este caso. También Total. también y creo que, que es interesante eh, la, la penalización hacia lo femenino en el sentido de eh, la penalización incluso a, hacia la penetración anal. O sea, el eh, hombres en este caso que, que sean bisexuales pero ya hayan asumido eso y cueste romper. Con el, bueno, ahora salgo con una chica, cuánto me gusta, cuánto no me gusta. Eh, o sea, es un tema muy complejo, pero creo que sería muy interesante eh, también verlo por ese lado, ¿no? Por el, también la hipersexualización, en, que pasa por muchos planos y no es solo en esto, ¿no? O sea, también depende del atractivo sexual percibido, de, del género que tenga esa persona, ¿no? Pero el cómo una mujer eh, bisexual hacia los hombres es muy atractivo porque es un vehículo hacia tríos, hacia como ese lado desconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo se penaliza mucho más a un hombre bisexual que a una mujer bisexual? Es parte de lo mismo, al final, del patriarcado, ¿no? Haré un sí. matiz, aunque creo que sí. no... Vale. Sí, creo, creo que, que no... Bueno, vale. vale. No, no, que Sí, bueno, que así como también visto desde una perspectiva eh, de fuera, quizá no tanto de lo que es como colectivos de lucha, que solemos como traer más información. Creo que también juega un poco el tema del papel como, a ver, cómo lo explico, vale. Como que la heterosexualidad, cuando un hombre es heterosexual ¿no? y pues luego se da cuenta de que es homosexual, es como que hay una especie de masculinidad implícita en la heterosexualidad como que se rompe cuando se es homosexual, no sé si se, se entiende, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en la bisexualidad, pues eso, como que... O sea, es eso, que al final son como etiquetas, ¿no? Y que claro, como que la bisexualidad... Como que, a ver, como que mucha gente lo entiende como una especie de... Como decíamos antes, cosa entre medias, ¿no? Como una especie de término medio, por así decirlo, entonces como que no se puede romper esa masculinidad y entonces como que ahí hay como una especie de conflicto eh, en el que no, no cabe, ¿no? O sea, por así decirlo, tanto la bisexualidad en el hombre, es que no sé cómo explicarlo, pero no sé si se ha entendido, vamos. Uh -huh. Pero que creo que es un poco eso, como otra vez más estereotipos uh -huh. eh, y, y básicamente eso. Sí. ¿Qué querías puntualizar, Silvia? Eh, se me ha pasado un poco ahora mismo, pero sí, totalmente de acuerdo con Carolina, que el tema roles de género es brutal, que como que un hombre bisexual es algo que ya no puede existir, porque es que, que seas atractivo para hombres y mujeres o que te atraigan hombres y mujeres ya es como que no entra en el imaginario colectivo de ninguna manera. Vale, ya me acuerdo de lo que habías dicho, Rocío, que habías dicho algo así como que la bisexualidad está más penalizada en hombres y creo que sí a nivel de... a ciertos niveles de que, vamos, está lo que hemos dicho, ¿no? de romper con esos cánones de masculinidad, etcétera pero creo que por otro lado, lo de que eso que decías que la bisexualidad en mujeres está más aceptada, entre comillas es mucho fetichización e hipersexualización total, total. de la bisexualidad de mujeres. O sea, que por eso decía que no creo que estuvieses diciendo esto, pero quería añadir que, que para nada es una aceptación real, es la aceptación de cuando te trato como algo consumible en una persona, no una aceptación de tu identidad o de la vida. No, yo, yo, yo ni siquiera iba por, tanto, por aceptación social, ¿eh? iba más por visibilidad social. Y uh -huh. al final, el, el porno, ¿no? El, el mismo porno, sí, sí, el, el, el erotismo que hay dentro de una relación lésbica y lo salvaje y lo de, de, degradante que es el sexo anal, por ejemplo. ¿no? O sea, yo iba más por ahí, ¿no? A nivel de aceptación uh -huh. social. ¿eh? Vale. ¿Queréis, las personas que habéis hablado menos, comentar algo sobre esto? Um, eliot ¿cómo vives tú la bisexualidad como hombre? Eh... Sí, vas a comentar ahora. Eh, que estoy bastante de acuerdo con todas las reflexiones que, que habéis comentado y mm, quizá eh, en cuanto a hombres bisexuales, incluso puedo llegar a decir que cis más que hombres trans bisexuales, eh, por lo que he hablado con ellos y tal eh, me parece que quizá eh, sean menos visibles porque eh, quizá Viendo la parte de que sí que se sienten atraídos por mujeres y teniendo eso totalmente claro, eh, quizá la propia manera en la que socializan con otros hombres, eh, derivada del sistema patriarcal vaya, eh, quizá hablan menos de emociones, tienen menos, están menos acostumbrados a tener como más ese, ese grado de intimidad que quizá la, entre las mujeres sí que sí que mmm, podéis tenerlo. Bueno. Eh, entonces quizá mm, puede crear eso un rechazo a, hacia bueno el, lo femenino que es eh, el sentirse atraído por otros hombres al fin y al cabo. Entonces no sé si me estoy explicando muy bien, pero, pero quizá puede ser interesante. ¿Queréis añadir algo más? Sara... No, yo comparto lo que habéis comentado. O sea, es importante entender que lo vivimos diferente según el género con el que nos identifiquemos y que, por desgracia, tampoco es que sea la, la mejor opción ¿no? para nadie. Que todos tenemos uno, unas luchas más eh, potentes. La suya puede ser más el, el aceptarse por todo esto. En este sentido negativo de lo que hemos comentado de lo femenino y de cómo ese miedo pues abrirse entre ellos mismos y nosotras nos enfrentamos a lo que habéis hablado de la hipersexualización y de ser como esta carne de trío ya está tú pones tinder para mujeres y lo que te salen es de cada cinco perfiles uno es una pareja buscando una mujer bisexual total real Sí. <risa> eh, sí, la verdad que sí, es así y es bastante asqueroso. Eh, vale, si queréis pasamos a la siguiente pregunta, no sé cómo vamos tiempo. Que tenía, no tenía el audio. Eh, Os queda media horilla más o menos. Vale, de... pues, sí, sí. pues si queréis, como nos quedarían tres preguntas y esta yo creo que esta, bien, es también bastante extensa, es bueno, que es para vosotras eh, la bifobia qué situaciones habéis encontrado, dónde habéis vivido, de dónde queréis contar, de, tampoco, de lo que os apetezca contar, tampoco queremos que os se sintáis mal ni nada, ¿vale? Y eso, quien quiera empezar, primero daros cuenta de, de, un, de, de una situación de, de bifobia y si reconocisteis en ese momento que era bifobia, no sé si me explico. Yo en mi caso creo que empecé a darme cuenta más de, de lo que era la bifobia en sí. Una vez me metí más en el activismo y empecé a formarme más en el sentido. Y una vez ya tenía como digamos el concepto base, empecé a decir, oye, esto de que solamente te presentaran como lo más abierto, no pues mira, hay hombres que son gays, hay mujeres que son lesbianas, incluso a lo mejor en el instituto te medio acercaban a la realidad trans, si sí, tú no ibas a un sitio concertado, pero bueno, algo igual te podían mencionar. Pero yo no recuerdo que en mi etapa educativa, bueno, ni en la carrera tampoco, me hicieran mención a personas bisexuales, ¿no? a ningún tipo de referente. Y después todas las referencias que he podido encontrar, pues, por ejemplo en asignaturas de arte, eh, venían acompañadas de comentarios del profesorado, ¿no? eh, que se supone que es un profesorado con perspectiva de género. O sea, que debería de ser gente más volcada, pero que sigue metiendo las mismas patadas bífobas. Entonces, es como, sí, era una persona que le daba a todo. Y yo, vale, muy bien, muchísimas gracias, señora, por su definición. Uh -huh. Entonces, eso, como que hemos sido muy invisibles. Yo creo que esa es la primera bifobia que podemos detectar. Que siquiera nos planteábamos que fuera una opción el, el no tener que elegir un género. Uh -huh. bueno, sí. Sí. Ah. Dale, dale, Sí, vale. Bueno, también el tema de lo que comentábamos antes de considerar la bisexualidad como una etapa, ¿no? Porque me costó la vida explicarle a mis padres, y mi madre todavía se sigue rayando muchísimo, eh, el tema de la bisexualidad, porque ella me decía, bueno, pues ya cuando estés con una pareja más estable y tal, ya te, te definirás, ¿no? Y yo, ¿definirme de qué? <risa> ¿Sabes? Eh, no, o sea... ¿no? Entonces me costó la vida explicar eso y eso que jo, pues al final te acaba minando un poco ese tema. no Porque bueno, es que yo he pasado como personalmente como por muchas fases de, de, de, de como fobia. O sea, ya no solo vi fobia, sino que en el instituto fue uno concertado. <risa> y, sí, y pues bueno, fue bastante horrible porque ahí fue cuando salí con esta chica que he comentado. Y entonces, pues la gente asumía que era lesbiana, entonces tenían homofobia, ¿sabes? Y, y luego, pues ya más adelante también me di cuenta de que ya no solo era homofobia, sino bifobia porque me, me categorizaban como lesbiana, aparte de tener homofobia, a esa supuesta lesbiana que era yo, ¿no? entonces después eso. Y luego ya pues lo de mi madre y tal. Pero sí, es un poco eso. Así que... Creo que la primera bifobia es eso, que no sabes ni de qué armario salir, porque es que estamos metidas en el meta armario, porque somos de las pocas orientaciones sexuales que cuando sales del armario, no lo cuentan como que sales del armario, sino que realmente estás identificándote con una orientación sexual, pero que es que no te atreves a decir que en el fondo eres homosexual. Y eso es muy fuerte, que tú le digas a alguien, oye, soy esto, o quiero compartir esto contigo, y te digan que estás equivocada. Es muy, muy uh -huh. heavy. Y creo que eso es de las primeras cosas que experimentamos y que no haya ningún tipo de referentes. Yo por lo menos hasta, vamos, eh, 17-18 no había tenido ningún referente en mi entorno de que yo conociese a personas bisexuales ni lo había visto en medios de comunicación, series, películas en ningún lado. Y además estaba, cuando sí que encontré a gente disidente, por decirlo de alguna manera, eran mayormente mujeres bolleras y entonces, bueno, aparte se añade que dentro de la propia comunidad LGBTIA plus hay bastante bifobia. Y yo de salir con una chica, os cuento esto porque es una experiencia bastante heavy, eh, más adelante lo dejamos y en buenos términos para que os hagáis una idea, pero me hizo muchísimos comentarios durante la relación a veces y después cuando cortamos de ¿qué vas a volver a las pollas ahora. Y esto además es muy transfobo, es bifobo a más no poder y estas bromas de a veces eh, sales con chicas y te toman como un trofeo de yo la he hecho bollera, yo la he hecho lesbiana y todo esto de intentar eh, lavarte el cerebro, reescribir tu historia, decirte quién eres es muy heavy y además cuando es de una persona que quieres, es que es tu pareja, no es cualquier persona, no es un extraño y duele a veces mucho más porque las puñaladas vienen de dentro. Y eso es muy fuerte, que a veces no encontremos ni refugios dentro de espacios supuestamente protegidos. Y yo, aparte también, totalmente, contándole a mi madre todo este tema de la bisexualidad, vamos, flipaba y sigue flipando y sigue en su camino de ir aceptando todo lo que es todo el abanico de todas las disidencias sexuales de cuerpo y género. Y, y es muy heavy que tengamos que seguir explicándonos constantemente para que se nos acepte y valide. Sí, yo me acuerdo cuando se lo conté a mi madre que para ella era totalmente incomprensible modo pero, pero ¿quién se lo iba a esperar? que ibas a ser lesbiana a estas alturas porque ya tenías todo tu camino y tus novios o sea, su discurso iba por ahí pero para que no sea todo negativo porque eh, toda la razón Silvia o sea creo que, que todos los comentarios que has dicho me los han dicho eh, igual esto oh. pero me acuerdo cuando se lo conté a mi tía mi tía es bastante facha mi tía es así, pues una señora de pueblo ¿no? Y mi madre es todo lo contrario, súper progre, que genial. Y yo decía, qué miedo contárselo a mi tía. Bueno, mi madre me hizo el drama, porque yo, claro, yo pensaba que mi madre se lo iba a tomar de puta madre. Y luego se lo conté a mi tía, pero asustada, pero mi madre, que no quería que se lo contara. En fin, un drama. Se lo conté a mi tía, la supuesta de pueblo cerrada, y su respuesta fue, sí, sí, la bisexualidad, yo estoy viendo una serie que hay una chica que le gustan los chicos, las chicas... De todo, vamos, modo a su, a su modo de, de señora, ¿no? Eh, y está genial eso, la vida está así, es así, punto. Y lo asumió súper bien, o sea, que poco a poco uh -huh. también, eh, por eso creo que es tan importante como construir ese colectivo, ¿no? Como tenemos uh -huh. donde meternos, eh, siempre a lo largo de la historia, en, en casi todos los países, ¿no? Es un, es un hecho. Como nos sentimos cómodas y cómodos en otros, en otros colectivos, eh, nos aferramos a ellos, ¿no? Entonces, ir creando, ir, ir afianzando ese colectivo en el que las generaciones más jóvenes puedan tener donde recurrir, tengan una identidad, tengan un pasado, o sea, que, que vaya siendo, ¿no? O sea, yo trabajo en un colegio, perdón, estoy con el micrófono, pero es que me parece muy interesante, eh, y en el colegio me llama la atención porque muchos niños y niñas eh, me, me comentaron que eran bisexuales, ¿no? Y, ojo, para mí es impensable, el yo el, a los 12 años pensando en esto pero poco a poco si vamos haciendo como, como es todo este camino ¿no? y todo lo que han hecho anteriormente vamos a ganar esa fuerza Qué bonito <risa> Un inciso que es que me ha escrito eh, Miliki que está le voy a admitir, ¿vale? Porque aunque vale. se une una la, la, la última parte, o que tú quería aquí interrumpir, ¿vale? vale ya está ya. <risa> Vale, queréis... Añadir algo, las personas que no habéis hablado, por alguna experiencia que queréis contar si os apetece, si no, lo que queráis. Bueno, yo agradecerle a Rocío el ejemplo de los niños de su cole, porque sí que es cierto que en los colegios y institutos tenemos gran labor por hacer. Eh, yo he dado clase en concertados y privados eh, y había mucho por, por contar. Y hay que aprovechar eh, todos nuestros espacios, ¿no? Como pues para darle visibilidad a todas estas disidencias que entiendan que no hay problema más allá de construirse y de aceptar eh, las, las visiones que tienen de la vida de otras personas. Eh, pero sí que es cierto que el activismo nos da una oportunidad muy buena, yo creo, de ayudar a, a todas las personas a, a poder autodescubrirse. Y bueno, llevando redes sociales, la verdad es que es muy gratificante cuando te escriben personas, no pues dándote las gracias en plan pues gracias por explicar esto porque me ha ayudado para poder explicárselo a mis padres y es muy gratificante o sea que ojalá hubiera más gente bisexual pues metida en todo este mundillo y poniendo mm. su granito de arena para todo esto ¿Queréis hablar? La nueva persona que se ha incorporado ¿eh, ¿Quiere que decir algo? Muchísimas gracias por el espacio. Genial, está buenísimo, porque en Paraguay estamos intentando, o sea, yo les llamo desde Paraguay, ahora desde Asunción, y en Paraguay intentamos como activar movidas bisexuales que sean como más de, no solamente individuales, sino de juntarnos para ver qué pasa a partir del encuentro. Y, y de verdad que nos cuesta mucho darle continuidad, a, por lo menos desde eh, con personas desde, de, de nuestra localidad, verdad no sé, podemos analizar varios factores sociales que pueden incidir en eso, pero eh, simplemente nos cuesta juntarnos. Entonces, de repente estas juntadas con gente de otro país que también tenga ganas, a mí me llenan de emoción, porque, porque siento que de verdad, para, como persona bisexual, no, no, no tengo tantos espacios como para trabajar estas cuestiones. Y si bien llegué tarde no pude escuchar lo que ustedes estaban diciendo, siento que es como demasiado necesario y sanador poder hacer esto. Si te parece, porque seguir un poco el guión que hemos creado, eh... Voy a lanzar una pregunta que, porque ya porque vamos un poco mal de tiempo y me parece muy interesante porque lo ha formulado una de las personas presentes, que ha sido Eliot. Y si no lo explico, no lo explico también, decédate un poco el hilo para sí, que la amplíes. Y bueno, la pregunta es: eso que la ha planteado Eliot y me parece súper, súper importante. Y que es que, ¿cómo asumís o relacionás la entidad de género con la orientación? van ligadas o van desligadas o están en contacto, en contacto directo. Y creo que esto lo podemos unir un poco a las cosas que habéis recogido al principio, ¿no? que no es lo mismo, eso, en plan, cómo lo asume la bisexualidad una mujer, o un hombre o una persona binaria. Entonces me parece como muy interesante lanzarlo y tira la pelota quien quiera hablar. Yo, yo sobre eso tengo una, una opinión particular. Eh, ¿puedo, ¿Puedo dar la opinión? Sí, sí, sí. sí Buenísimo. So, me, me, me llama la atención a mí mucho al hablar de, de bisexualidad y pansexualidad, ¿cuál es la relación que tiene la identidad de género con, con la orientación en este caso? Porque muchas veces se habla de la orientación pansexual como, como esta orientación que de alguna manera no busca... Eh, no, no, no considera el género o, lo, o lo, las delineaciones de género este, a la hora de decidir o de, eh, de, de, de configurar su deseo. Como que prescinde de eso, de, del género, ¿verdad? Me parece que es como un concepto absolutamente válido, pero muchas veces yo, considerándome bisexual, yo digo, ¿será posible que yo como persona, quizás persona eh, que se, se, se identifica con la teoría queer, o quizá persona que dentro de todo se considera cisgénero, persona que no transita a una, a una condición no binaria o a una, a una transición de género, ¿será que yo puedo considerarme pansexual siendo que yo sigo respondiendo a los formatos binarios de género o no? Esa, por ejemplo, es una, una pregunta que a mí se me, se, me, se me llama muchísimo la atención cuando se cruza la identidad de género con la orientación y para mí, en definitiva, tiene responde un poquitito, o sea, la manera en la que yo vivo mi género o mi identidad o mi ficción política de género, me parece que en definitiva sí este, condiciona un poco cuál es el entendimiento que yo tengo del género como un fenómeno social y hasta qué punto podría yo llegar a relacionarme o no con, con estas estructuras, no sé qué opinan. Muchas gracias. Eh, creo que un poco el tema de la relación con parsexualidad y bisexualidad lo hemos hablado antes, pero bueno, yo también soy una persona cis, entonces creo que mi opinión no pinta mucho al respecto entonces tendría que hablar de otras personas más pero tenemos compas en bisexuales y combativas que son trans y desde luego que eh, van muy unidas una a la otra, de la misma manera que no puedes separar cómo vives la bifobia siendo mujer, y que no es que la bifobia vaya por un lado y la misoginia que vives vaya por otro, sino que son dos experiencias inseparables, a mí me suena a que probablemente el tema transfobia y bifobia también vaya bastante unido. Y por ejemplo, nos comentaban compas trans que a veces saliendo, teniendo una pareja, una mujer lesbiana, les intentaban sobreescribir eh, su orientación sexual y eso es básicamente está basado en transfobia. Y desde luego que alguna vez han intentado eh, en el caso de nuestra compañera reescribir quién es y decirles su orientación sexual. Entonces sí que siento que hemos hablado en nuestro colectivo de que ha habido experiencias que desde luego que han ido de la mano. Eh, bueno, como ha dicho Ali, eh, si... Yo la persona que ha sugerido la pregunta. Y sobre todo por lo que he comentado un poco antes de mi experiencia personal, que eh, cuando me consideraba una chica, eh, eh, pensaba que no me atraían los hombres y no fue hasta que me consideré hombre y me bueno, descubrí que era un chico, eh, que al entenderme como un chico que le podían atraer los chicos, sí que, sí que en mi cabeza sí que podía asimilarlo y lo entendía mejor y, y mi atracción hacia las chicas no cambió, entonces desde el principio mmm, he sido bisexual, lo que pasa es que eh, me parece que está muy relacionada a la identidad de género, en cuanto a que quizá mi cabeza no, no podía llegar a entender que me gustaban los chicos hasta que me di cuenta de que yo era un chico. Entonces por eso quería eh, bueno, lanzar esta pregunta para ver cómo lo entendíais vosotras como personas cis. Sí, un poco en lo que habéis comentado al final son, bueno nosotras solemos trabajar con esta metodología que decimos o sea, interseccional evidentemente no entendemos que sean luchas separadas sino que son luchas que van muy de la mano y al final son todo experiencias que marcan todas nuestras vivencias como una única persona, entonces eh, nuestra opinión al final como CIS yo creo que es sobre todo escuchar a, a las compas que, que tienen otras experiencias que aportarnos, de las que evidentemente tenemos que aprender, y, y estamos muy volcadas en, en todo eso, ¿no? Y más con, con toda la ola de transfobia que hemos visto a lo largo del Estado español y cómo eh, muchas veces a, a estas mujeres que se autodenominan lesbianas, en el momento en el que no son trans excluyentes, pues ya están cuestionándolas, ¿no? Diciendo, eh, no, no, si te gusta una mujer trans, no puedes ser lesbiana, eres bisexual y es como, perdona. Solamente la persona es, es la que puede definir su orientación y si me gustan las mujeres, me gustan las mujeres sean cis o trans, no hay ningún problema en eso. No. Yo puedo hablar de una experiencia como de esto a la inversa, me acuerdo que estuve a, en una mesa de transfeminismos a principio de este año en el que se hablaban de distintas intersecciones de luchas y discriminaciones por ser trans y a veces trabajar sexual por discapacidad y por hablar en una serie de, bueno, distintas personas trans, mujeres, hombres y personas no binarias. Y me acuerdo que me dejó impactada, hubo una chica trans que dijo: Yo soy bolleda, pero solo salgo con bolledas, no con bisexuales, porque salen conmigo por lo que salen conmigo. Y yo, a ver, chiquilla, lo siento mucho. Puede haber gente que salga contigo mmm, no leyéndote como quién eres y ser tránsfoba, pero eso no depende de que sea bisexual o no. O sea, hay bolleras transfobas que saldrán contigo porque te ciudadán, hay bisexuales que lo pueden hacer. O sea, esto no es como exclusivo de una orientación sexual u otra. Y esto también lo comentamos un día en la asamblea y aparte de que era bífobo eso que dijo y fue muy extraño porque como que nadie se cuestionó lo que estaba diciendo en ese momento y había muchísima gente trans en la sala, muchísima gente bisexual en la sala y nadie se cuestionó que una persona dijese, yo no salgo con bisexuales porque salen conmigo por lo que salen. Pero aparte de dándole más vueltas a eso es que aparte es mogollón de transfobia interiorizada. O sea, es eh, por parte de esa chica, o sea, era mogollón de transfobia porque era mm, decidir que... Las chicas bisexuales que, a las que les puede interesar, solo les interesa porque me están leyendo como un chico. Y eso no es así, pero eso lo puede hacer cualquier persona, no solo las bisexuales. No sé o sea, si me yo, he explicado. Sí, sí, sí, sí, totalmente, o sea, eh, bajo mi punto de vista, pasa muchísimo eso dentro de la bisexualidad. Pero, eh, por ejemplo, el estigma de, de que es una fase, ¿no? Realmente es un estigma que tiene bastante base real. O sea, muchas personas homosexuales salen del armario como bisexual porque existe la esperanza de al final acatarse a la norma, ¿no? O sea, a la sociedad. Entonces, es, es algo muy común. Y por eso creo que dándole más fuerza al, al colectivo a lo que es ser bisexual, a la identidad, también va a ir paliando eso y a la vez va a ir dismi, disminuyendo el estigma, ¿sabes? O sea... Es que es verdad, es que mucha gente, casi todas eh, mis amigas, tanto lesbianas como, como gays, han pasado por eso. Entonces, eh, hacernos más, más fuerte, como, como, o sea, es la única solución que veo, ¿no? Mm. Eh, chicas, si queréis, como ya son 18, no sé si os parece, o queréis añadir algo tu Elliot, o... Eh, iba a añadir algo, pero a lo mejor sí. me voy a meter un poco. No, a lo mejor me voy a meter un poco donde no debo y se puede alargar esto, así que mejor mejor nada. Si, necesitas... si de... No, no, no, ¿qué va? Si era un comentario sobre otra cosa, pero si vamos justo de tiempo, nada. Lo que quieras. Nada, nada. Vale, lo digo por acercar un poco esto que está siendo muy guay. En plan, ya que es una semana del orgullo y que pues seguimos siendo las más invisibilizadas. <risas> ¿Qué que necesita, necesita la lucha bisexual para que pues, tenga tener más visibilidad, que se nos reconozca, que se nos vea, que tengamos un sentido de, de, de legítimo igual en, en, los espacios, en los espacios con nuestras compañeras molleras y maricas y fuera de ellos, sobre todo. Que al fin y al cabo eh, luchamos para, para que ese sistema de obligación llamado heterosexualidad también nos lea. Entonces, quien quiera empezar. Bueno, Al final, como comentaba Rocío, yo creo que tenemos mmm, que pues, ponernos eh, juntos, ponernos en contacto, eh, unirnos de la forma que sea, ya sea, de un, o sea constituidos como un colectivo o ya sea con personas cercanas con las que puedas hablar y, y luchar eh, y tenemos mucho camino por hacer. Eh, porque es verdad que hay pues organizaciones eh, de gays o de lesbianas que llevan mucho más en funcionamiento, tienen como algo más de terreno recorrido. Eh, pero creo que sí que avanzaremos si nos, si nos unimos y si tenemos claro por lo que estamos luchando, ¿no? que al final tenemos que ver cuáles son los enemigos que tenemos eh, pues desde fuera, que compartimos el, el mismo sistema de opresiones que tienen otras disidencias, y darnos cuenta también de cómo nuestros propios procesos han sido muchas veces monosexistas también, ¿no? de cómo que hay que elegir un bando, y es como no, no tengo que elegir ningún bando, eh, soy bisexual siempre, como comentábamos antes, esté soltera, tenga la pareja que tenga, y todos estos estereotipos que nos quieren eh, sumar, pues simplemente son prejuicios, son etiquetas que pueden encajar contigo o que no, ¿no? O sea, eh, tú puedes ser una persona poliamorosa, siendo heterosexual, siendo bisexual o siendo la disidencia que seas, al igual que puede ser más o menos promiscuo y no tiene que ir de la mano de justo una orientación en concreto. Totalmente. Somos complejas, entonces, eh, ¿podemos estar confusas? Sí, claro, creo que todo el mundo estamos viviendo una etapa muy confusa de la vida. Podemos ser una serie de cosas... Pero no por ser bisexual me viene con todo este pack de cosas que tengo que ser. Que creo que Karen, ese error no está nada bien. Y respondiendo a lo de que necesitamos, pues para hacernos más visibles, creo que muchísimas alianzas entre colectivos, con las bolleras, con las maricas, con la peña trans, con la peña asex con todas las letras de la LGBTIA+. Plus, y necesitamos más referentes en todos lados y más gente... Desde donde podamos salir de los armarios visibilizándonos para que mmm, pequeños bebés queers tengan más referentes y más historias a las que seguir y con las que pueda identificarse, que sepan decir esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que soy. Y por supuesto a nivel lo que habéis empezado a sacar en otra pregunta, a nivel que en los colegios se eh, empiecen a hablar de estas cosas de verdad en todo el sistema educativo, pero que tampoco se quede en el sistema educativo porque es algo transversal. No puede ser que en los centros sanitarios no sepan que existe la bisexualidad, no puede saber que no existamos en, en, en la cultura pop de ninguna manera, que salga gente del armario y se les vuelva a tachar de... Mari Caballera o según lo que convenga en ese momento, que nos dejan de meter en los armarios. Y también creo que hacer revisiones históricas del movimiento leyendo bien a los referentes bi, iconos bi, como personas bisexuales. que Por ejemplo, Freddy Mercury estaba allí, Gloria Fuertes estaba allí, hay un, Virginia Woolf estaba allí, hay muchísimos referentes que ya estaban allí de los que podemos eh, aprender y enriquecernos mogollón y visibilizarlos desde el pasado y desde el presente y también yo creo que en la cultura así como popular actual, pues en cuanto a series, películas y todo eso, también visibilización correcta, porque es que joder, sinceramente por ejemplo Merlí, en Merlí esto, no me acuerdo, sabes, bueno es una serie un poco ya, sí, no. pero sabes que por ejemplo, es que no me acuerdo del protagonista que era bisexual del nombre ya, pero que lo ponen ahí como si fuese una persona súper promiscua que está ahí todo el día, tal, no sé qué, que hace cosas súper raras, cuando no es así la, la realidad, ¿no? Entonces, yo sé que también en, en muchas eso, pues series, películas, etc., pues sí que hay mucha gente, eh, pues eso, o boyera o marica y tal, pero eh, pues no hay tantos referentes, eso como decíais, bisexuales, ¿no? Entonces que también al introducirlo en ese tipo de cosas, pues que se visibiliza más también para la gente. Entonces sería interesante. De la manera correcta, claro. Directamente creo que desde luego que hay maneras correctas, hay gente que tiene mucho morro y el retratarnos solo y únicamente de una manera, así homogéneamente. Que también me da un poquito de miedo caer como en un activismo muy puditano de no, no somos promiscuas. Pues igual soy promiscua, igual soy una guarra, pero es porque me da la gana, no porque soy bisexual. O igual soy Gracias. poliamodiosa, igual soy, me puede gustar lo que sea, me puede encantar el BDSM, pero no es porque sea bisexual, es porque soy yo. Y dentro de nuestro colectivo y de todos, que lo que decía antes, somos complejas, podemos ser un montón de cosas, podemos ser todas, pero si solo hay un retrato concreto y sistemático de una manera y cumpliendo una función concreta que es, yo creo, satisfacer eh, las fantasías sexuales de los hombres cis pues sí que sobra completamente. En plan, dame algo nuevo, que esto es lo que llevamos haciendo toda la vida. Las tres referencias bisexuales que existen son siempre estas. Totalmente. Y desligarnos, ¿no? Al final, el, desde la bisexualidad no existe a eh, todas las personas son bisexuales, ¿no? Sí. Como eh, empezar a, a, a, a revelarnos ¿no? Al principio escuchas esas frases y bueno, dices, ah, mira qué bien, prefiero que piense que todos somos bisexuales a que piense que no existimos. Pero empezar a, a meter todo este discurso también en lo que ya se está haciendo, pero por ejemplo, por aquí en Paraguay hace muchísima falta, Emiliki puede decir más porque es de, de aquí, pero yo desde fuera lo, lo noto muchísimo. Y seguir así, seguir toda la fuerza para, para ponernos en nuestro sitio. Quería decir, ¿em, ¿creéis que la bisexualidad, o sea, a ver cómo lo explico, la peña, o sea, cuando nosotras coment, nos consideramos bisexuales, lo comentamos en espacios o en un espacio de activismo más alejados, o sea, bueno, incluso voy a decirlo, en estos espacios de activismo, ¿creéis que la peña se tiene que deconstruir eh, todos esos estereotipos, verdad? Todos estos estereotipos, porque creo que... A mí sí que me genera que hay, hay todavía muchos estereotipos en torno a nosotras, en los espacios que estamos hermanadas, ¿no? Y entonces, como que creo que también hay que hacer un trabajo también... Como que tenemos ese doble trabajo de... Tenemos que deconstruir a nuestras compañeras desde dentro nos produce un poco cansancio, ¿sabes? Porque ya tenemos bastante con... sabía hacia afuera y que realmente no se nos tome, porque siento como que somos un poco la de reír de, de, de, la, de la lucha de GDB, siento un poco eso. y me, me, o sea, Aparte que la persona me hace daño ya cansa también. Muchísimo. Pero... ¿Queréis añadir algo a las personas que no habéis hablado? Porque... Yo, yo tengo algo para añadir. Se me escucha. ¿Mm? Sí. Eh, me, a me, suma minutos. Ah, okay. me suma me suma todito lo que dicen, to, todo lo que dijeron ustedes me parece que es súper necesario, sumando un poco a lo que dijo una compa, eh, esto de la representatividad que tenemos en el pasado como el rescate histórico. A, a, de todas las personas que fueron bisexuales y quizás por su contexto histórico ni siquiera pudieron como asumirse como tales, ¿verdad? Eso no, me parece que es súper importante como la iconografía de la lucha, empezar a generar como ese material de, de colectividad, ¿verdad? Política. Y por otro lado también, ya que hay tantas chicas, seguro una chica mencionó esto de que la mujer bisexual es la fantasía del heterocis, me parece que también está bueno empezar a debatir qué implica el varón cis en la bisexualidad eh, y qué, qué, qué deja en evidencia y como empezar a acompañar eso porque, porque muchas veces me doy cuenta que el trabajo es, no sé, no sé, no quiero poner varas para medir, pero es complejo el trabajo con varones bisexuales por cómo nos afecta la masculinidad frágil y todo lo que implica reconocer nuestra bisexualidad. Entonces siento que un poco también va a fortalecer al movimiento, empezar a empoderar a las masculinidades desde, desde el debate. verdad no, no sé bien ahora mismo cómo, pero desde el debate me parecería lo primordial. Eso. Genial. Pues si queréis vamos cerrando porque ya son 28. Si queréis añadir algo más, es vuestro momento. Y si no, pues cerramos. Bueno, eso que primero otra vez dar las gracias a las personas que habéis participado. Creo que habéis hablado genial todo el mundo. O sea super guay. Eh, ha habido momentos de, de líneas de coincidir constantemente, lo cual es bastante o sea, como debate y también puntos de unión que es necesario. Y nada, que muchas gracias a todas, que nos vemos todas el domingo en las que estamos en España en la Mani y seguimos gritando por tener nuestro hueco, que es, siempre ha sido nuestro, pero nunca nos han visto. Así que gracias, nada, a, a, a, cuidaros gracias mucho. Gracias. Yo nada, daros las gracias <risas> también a todas y todos. De verdad, ha sido un debate, yo creo, que es súper interesante. Creo que habéis visibilizado como muchas realidades. Y un tema, pues, lo que habéis dicho, ¿no? Que muchas veces no se habla, ¿no? de la bisexualidad.